Hola amigos, soy Lara Álvarez, seáis todos muy bienvenidos a Mi Rincón Mágico. Esta noche voy a enseñaros un ritual efectivo, pero que tenéis que hacerlo con mucha fe. Es un ritual que nos va a ayudar a encontrar un trabajo, una estabilidad laboral o a mejorar nuestra situación. ¿Qué se necesita? Se van a necesitar tres velas de color marrón, se va a necesitar aceite de oliva virgen y se va a necesitar azúcar moreno. Azúcar blanca nos sirve porque hablamos de químicos. Y vamos a trabajar con la magia del tarot. No preocuparos si no tenéis una baraja de tarot, podéis meteros a internet y podéis imprimir el arcano del mago, de la carta del mago que simboliza el trabajo. Me sirve cualquier imagen, simplemente tiene que ser el arcano del mago. Detrás de la carta vamos a poner el nombre y la fecha de nacimiento de la persona que queremos que encuentre trabajo. Vamos a trabajar las velas. ¿Cómo se trabajan las velas? Las velas para los rituales siempre es de la base a la mecha. La vela es la persona, la mecha y la llama es la energía. Vamos a empezar a escribir el nombre de abajo hacia arriba con la fecha de nacimiento. Vamos a meter los dedos en aceite de oliva y vamos a trabajar toda la vela con aceite. Esto se llama vestir la vela y luego con lo que quepa en el, en el dedo índice, mojamos el dedo en el azúcar moreno y vamos dando toques encima del nombre. Necesitamos para encender cualquier vela siempre cerillas de madera. No podemos encender con mechero ni podemos encender con eh, gas. Tenemos que trabajar siempre con productos naturales, por eso es magia blanca. Vamos a poner la carta del mago en el centro y vamos a poner tres velas en forma de triángulo rodeando el arcano del mago. Vale, Vamos a dejar prender las velas y seguro, seguro, seguro que en muy poquito tiempo te llaman para ese trabajo que tanto necesitas y tanto esperas. Si necesitas algún tipo de abrecaminos o necesitas algo más eh, especializado, no dudes en llamarme al 671 44 18 donde estaré encantadísima de ayudarte dentro de mis posibilidades. Y si lo que necesitas es una consulta de tarot y necesitas ayuda en temas de amor, en temas familiares, en temas judiciales, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Te atiendo personalmente, no soy un gabinete.